Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo con parábolas nos anticipa el destino final esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día daba espléndidos banquetes. A su puerta cubierto de llagas, y hacía un pobre llamado Lázaro que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. Y en la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó, Padre Abraham, te pido, ten piedad de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida. Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que no se puede pasar de aquí a allí, tampoco pueden pasar de allí hasta acá. El rico contestó, «Te robo entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento». Abraham respondió, «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». «No, padre Abraham», insistió el rico, «pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán». Pero Abraham respondió, «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convertirá. ¿Cuál será el destino del hombre luego de la muerte? Al comparecer ante ese juicio particular, ante el tribunal de Dios, él va a juzgar por lo que hayamos hecho en esta vida, o por lo que hayamos dejado hacer en ella. Y por eso, cuando en esta parábola un rico mezquino y un mendigo humilde Pasan a la vida eterna, su destino es muy diverso. Y cuando ya es demasiado tarde, Abraham le recuerda a este rico que en vida él recibió sus bienes, lo que él consideró que era su bien, su recompensa, su avaricia, su ambición desmedida, su falta de solidaridad para con los otros. Y en cambio Lázaro, que recibió solo desprecios, pocas oportunidades, iniquidad y muy diversas formas de injusticia, ahora en el seno de Abraham, es decir, en el cielo, recibe una recompensa que es eterna. Durante esta cuaresma, invirtamos en una genuina conversión, erradicando de nosotros todo activo de mezquindad, de riqueza manzana y creciendo en la pobreza de espíritu que es la que agrada a Dios.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 te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. El Dios que un día nos va a juzgar, pero con infinita misericordia, le bendiga a ustedes, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.